Vicky Sipo, a todo o nada contra Naceli. La griega vuelve a la carga en una jugada que puede terminar marcando la cancha a su favor o definitivamente en su contra. Hasta ahora la justicia le dio siempre la negativa, pero Vicky no claudica. Lamentablemente hay muchas cosas de la justicia que, que yo creo que el sistema tampoco funciona y no acompaña, pero bueno. Acordate el episodio cuando ella salió a denunciarlo a Naceli... ...que le había cambiado la cerradura de la casa. El día que yo me fui, me separé, es como que cerró, cambió todas las cerraduras, ¿viste? Y lo dejó a, a su hijo en la calle, porque era la casa del nene. Y casi Todas las puertas, era tipo un laberinto mi casa, el, el cerrajero 24 horas rompiendo todas las puertas de la casa. La violencia se paga. Es lo único que yo no voy a negociar ni tocar. La violencia se paga. ¿Por qué no fue solo conmigo? Fue con mi hijo también. ¿Por qué no fue solo conmigo? Fue con mi hijo también. Hace cuatro años que estoy luchando para ver a mi hijo. 911. Hola, para ¿sí hacerte una denuncia? Sí, para capital. Sí, eso es yo. Estoy, estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero que te lo se por favor. Quiero que te lo se por favor. Soy una víctima. De tú dices que hiciste vos. Ay, me Javi, estás agresiva. De las 9.11, sí. Escucha, Javi, yo lo hice por vos, por esa forma de hablar. Y te metiste con el bebé, tenés una personalidad agresiva. Y bueno, anda a de decirle al banco, sí. Anda a de decirle, explicar eso al banco. Le pido, por favor, al señor juez que haga justicia. Porque acá hay una madre que está sola. Por favor, pido, que se haga justicia. Que se haga justicia y también confío mucho en la justicia divina. Que se haga justicia y también confío mucho en la justicia divina habíamos eh, conocido acerca de Vicky Sipolitakis. La novedad, Diego Esteves, ¿cuál es? Exactamente, bueno, es una Vicky Sipolitakis que va por todo, va, va a apelar esta decisión, por más de que uno, según nos habían comunicado hace dos semanas, la justicia había dejado firme el fallo, pero evidentemente, la abogada de Vicky Sipolitakis encontró eh, una, un vericueto legal para hacer eh, una nueva apela apelación, y lógicamente Vicky que está indignada con la justicia, porque sí. encima... Paradójicamente, la juzga una jueza mujer, que sí. hay que decirlo en la, en la apelación, en la primera apelación. Sí. Uno de los jueces de la cámara dice que sí, efectivamente había falta de perspectiva de género sí, y lo claro. dice un juez hombre. No por esto digo puede haber hombres que tengan perspectiva de género y mujeres que no, lógicamente sí, sí. Eh, no, pero y viceversa. Pero indignada, Vicky es que entre otras cosas dijo que hay muchas cosas de la justicia que no acompañan a seguir luchando. ¿no? Una frase sí, sí. que se escucha bastante, que sí. bueno acá la escuchamos en este programa con Lucas, sí. que justamente dice, yo a la justicia no vuelvo porque lo único que logro es que me revictimicen y hasta que me discriminen y me culpen. Sí, tristísimo ¿no? tener que encontrarnos tan seguido con esta sensación ¿no? de que falta justicia.